Existen diferentes maneras de contar historias, algunas de ellas sin palabras. Um, I'm a Christian, and so I love using art in a way that will show parts of who God is, and I love to see how we can create movement that speaks to things that you can't really put into words. Para la coreógrafa Juliana Rubio Slager, la danza es la expresión de su fe y vida cristiana. La Biblia habla mucho sobre la verdad de Dios into escrita en el universo, ¿verdad? Right? Y las montañas y los cielos declaran la gloria de Dios. Así que creo que en ese sentido, um, la gente entiende mucho de lo que ponemos en ello, incluso si no pueden necesariamente verbalizarlo. Para Rubio Slager, expresar sus raíces y valores como latina y compartir su fe constituyen la esencia de su trabajo como directora artística de Ballet 58, una escuela de danza basada en Chicago. Por más de una década, Juliana ha dado vida, movimiento y ritmo a historias sacadas de la Biblia, con coreografías como Gospel Impressions, Dry Bones, Todavía, entre otras. Su más reciente proyecto es Día de los Vivos. Día de los Vivos es un play on Día de los Muertos, um, and of course, in Día de los Muertos we're celebrating um, the beauty of family and all the people who have brought us to where we are, and know they're not with us anymore, but they're a part of us. En Día de los Vivos, Juliana comparte su propia experiencia en una impresionante adaptación que ofrece esperanza ante la depresión suicida. A place where I found a lot of strength to keep going is to remember all of the people that have brought me to where I'm at um, and to almost listen to them as they say to me, you can do this. Choose life. You are representing us and you're bringing our love forward into the next generation. Um, so don't waste it. But I just encourage you to reach for help and to remember all the things that are beautiful in your life um, and to not let go of that in the low moments.